historia de la gente, la emoción, el ADN de los dominicanos que nos hace sentir especial con ese objetivo de poder alegrar la vida de quienes están a nuestro alrededor. Así es, así es, se siente la alegría Magelín a lo largo y ancho de la manera Gran Concourse acá en esta edición del año 2019, en 30 años de manera ininterrumpida, realizamos esta gran parada dominicana. Entonces te decía que este es el primer desfile de los tantos desfiles que se realizan acá en la ciudad de Nueva York y en otras comunidades, por ejemplo en agosto tenemos el desfile nacional dominicano también en paseo habrá desfiles en Brooklyn, en Queens en, en Long Island, o sea, donde quiera que esté la comunidad dominicana, también ellos realizan sus, sus paradas o desfiles. Así es, mira, queremos agradecer a personas que han hecho posible el poder estar en este momento transmitiendo totalmente en vivo. Un saludo para Rogelita, para Mayra, que también son de mi pueblo de Pimentel. Queremos mencionar a entes que han sido parte de este proceso de poder llevarle a los dominicanos esta transmisión completa de la gran parada del Bronx, prefiero al Ministerio de Turismo, Asociación Supermercados Porvenir, también la Asociación Duarte con su visa Haddad, Rua Mar Raquel Travel, El Hogar Macorizano, Óptica Máxima Visión, Chelo Auto Import. Señores, también queremos agradecer a Josué Motor. Si usted por favor colaboreme aquí, aquí bueno, también, también, también Más tenemos a Rafael, Rafael Vidal Auto Import, Agua María, Supermercado Porvenir, Ventura Income Tax. Yucca Bristol Restaurant a Elix Salón la esquina de Chevy y a Félix Cabrera y claro también a nuestros canales donde también se está llevando a cabo esa gran tra transmisión desde acá desde el Bronx, Nueva York Mira, qué bonito es ver, escuchar ese merengue qué bonito es escuchar ese merengue porque ese es el merengue que representa a los dominicanos una reliquia del merengue Fernando Villalona Qué bueno es poder compartir con ustedes. La gente está eufórica, la gente quiere hablar. La gente quiere utilizar nuestra plataforma para enviar saludos en Santo Domingo. Lo hacemos con una transmisión especial. Ya Emil está preparado para darle la oportunidad a la gente de expresarse. Claro que sí, un merengue que habla de lo que es la República Dominicana a cargo del Mayime Fernando Villalona. Bueno, pasamos entonces a las calles con una intervención. Vamos a ver Emil Peralta. Bueno, continuamos con esta gran parada dominicana en el Bronx. Gracias a Mayelin, gracias a toda la gente que está con nosotros aquí. Desde Santiago de los Caballeros está mi amigo David, mi hermano. Placer que esté con nosotros. ¿Cómo te sientes aquí en la ciudad de Nueva York? Disfrutando de toda esta fiesta dominicana. Para mí siempre es un placer compartir contigo, que eres mi hermano. Trabajábamos juntos, entonces para mí tú eres súper especial felicidades a todos los padres de santiago de los caballeros de toda la república dominicana a ti también que eres un súper padre gracias gracias Emil gracias eh, también un saludo especial para toda la gente de santiago a mis compañeros allá y toda la gente del cibao un saludo y muchas felicidades a todos este es el 30 aniversario de esta gran parada dominicana en el Bronx, 30 años realizando esta fiesta, esta fiesta dominicana, ¿cómo te sientes viendo tanto colorido nuestra bandera tricolor brillando en la ciudad más importante del mundo? ¿Cómo tú te sientes en ese sentido? Me siento muy feliz ver eh, esa bandera por todo lo alto aquí en la ciudad de Nueva York. Espero que esto se siga eh, celebrando todos los años para uno compartir con la gente de allá. ¿A qué tiempo ¿Tú vives de aquí, de esta gran concoja de Nueva York? Bueno, yo estoy aproximadamente en 15 minutos, estoy aquí. Por eso me acerqué aquí para ver a personas eh, que, te, que tanto tiempo no, no veía y abrazarlo y saludarlo. Mira, esto es un evento que sin duda acapara la atención de la ciudad de Nueva York. Aquí tenemos gente de toda la República Dominicana, aquí estamos disfrutando de todas las hermosísimas comparsas y todas las empresas que estamos eh, aquí desde tempranas horas de la mañana para todos ustedes, así que sigan disfrutando de todo este super de todo este super evento para que, bueno, si, to, si usted está en su casa todavía tiene tiempo de venir aquí a las 170 y Gran Concord, aquí se está bailando, aquí se está gozando, aquí se está compartiendo con toda la República Dominicana. Pasamos directamente al set, aquí en la super, super parada dominicana, en el Bronx. Continúa la de alegría de la gran parada dominicana del Bronx. Aquí me estoy reflejando con un traguito de bocatus. Bueno, ahí está Fefita la Grande, un símbolo de la República Dominicana en la carroza de Delta. Vamos a ver un poquito, por favor un poquito de la vieja pepa dámelo un poco incluso acá a la participación de Pepita la Grande en la carroza de Delta Airlines Bueno, si lugar un símbolo de la República Dominicana, la vieja Fefa, ahí en la carroza de Delta Air pepita eh, Fefita, la grande nativa de la provincia de Santiago Rodríguez, un ícono de lo que es el merengue típico de República Dominicana. La vieja Fefa es parte de la dominicanidad. Se siente la alegría, se siente el entusiasmo de lo que es la gran parada dominicana del Bronx, a lo largo y ancho. ...de la avenida Grand Concourse... ...un éxito bajo un solo radiante... ...felicidades, felicidades a Felipe Fables... ...y a todo el equipo de producción acá... ...tanto de Canal América como de Telenor... ...y de los demás canales que están... ...en esta gran cobertura... ...de la parada dominicana del Bronx... ...en este momento... ...es eh, un gran entusiasmo... ...grande, grande la participación... ...de las diferentes carrozas... ...que están participando... ...acá en el desfile nacional del Bronx en Nueva York. Así que felicidades, un éxito total, cientos miles de dominicanos a lo largo y ancho de la avenida Grand Concourse acá en el Bronx, Nueva York. Damos paso entonces a nuestra compañera que también viene a, a acompañarnos acá, Madeline Ya no puedo durar tanto tiempo lejos de ti. No, no, mi amor. Producción me dijo eso, que no dura tanto tiempo lejos de ti. Ayúdame ahí con el abrazo de los Vamos a colocarlo cómodo para continuar transmitiendo en vivo la gran parada dominicana desde el Bronx. Ustedes están disfrutando de la creatividad del dominicano para demostrar el amor a su tierra. El calor que está excelente la temperatura en el día de muy hoy. bueno, muy bueno. Está todo perfecto sí. para estar acá compartiendo con la dominicanidad lo yo y ancho de gran concurs en el Bronx. Estuvimos viendo a la vieja Fefa con, con su ritmo, su alegría, su sazón y su sabor, deleitando a todos los presentes con su buena música. Una de, de las carosas quizás más esperada en este momento. Oye, la vieja fefa, sin lugar a dudas, es un símbolo de la dominicanidad y de la mujer dominicana. Queremos agradecer a las personas que hacen posible esta gran transmisión. Agradecemos a Félix Cabrera, gracias a La Esquina de Chevy, a Élite Salón, Ventura en Contacts, Yuca Bistro Restaurante, gracias a Supermercado por venir, a Agua María, Vidal Auto Import, Gracias a la farmacia San Rafael, a Josué Motors, Chelo Auto Import, Óptica Massa Misión, Oberma Corizano, Raquel Travel, Rubamar, la Asociación Dominicana, por supuesto de préstamo, de supermercados y el Ministerio de Turismo. Escuchamos una música, escuchamos alegría, escuchamos el sabor del dominicano en esta oportunidad. Bueno, los dominicanos se sienten, los dominicanos. Somos alegres, somos un pueblo entusiasta, y aquí lo estamos demostrando una vez más la alegría de la dominicanidad. A ritmo de nuestra música, el merengue, a lo largo y ancho de Grand concords en esta gran parada dominicana desde el Bronx. Y vamos a ver, a disfrutar de la, de la tarima que viene ahora. La gente pues demostrando la alegría que se suma. Yo sé que sí, mira, eso es parte del dominicano. Claro que sí, la gente de la 96.3 FM, la X, Nueva York. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey, hey. Señores, la gente ahí de Crazy y toda la gente disfrutando. ¡Eso va! Muestra de ellos, Crazy Design Tarima Un abrazo, un abrazo Bueno, la gente nos saluda, la gente nos ve por acá y nos manda saluditos nos sentimos muy contentos de ser parte de la familia dominicana acá en la ciudad de Nueva York Escuchamos buena música de fondo porque ya las carrozas se están acercando, vamos a ver la diferente creatividad que usted está observando parte de la música tradicional y quizás en este momento el merengue que utilizan para demostrar su dominicanidad. Orgullosos de pertenecer a República Dominicana. Bueno, aquí estamos, aquí estamos. Mucha alegría, mucho entusiasmo a lo largo y ancho de Gran Congo. Vamos a escuchar la música. Mira, yo me siento feliz porque verlo bailar, verlo desdoblarse, verlo sentir la música, sin importarle la alta temperatura que está pasando en estos momentos. tenemos mostrar, decir que presente en esta gran parada, de sumar y decir que hacen un excelente trabajo en este país y que los buenos somos más. Oye, tremendo equipo de sonido que lleva ese vehículo ahí. Oye, no, eh. ya yo, bajamos el volumen para no salir haciendo señas. Bueno, los dominicanos presentes acá en Nueva York y aquí también tenemos nuestra alegría, nuestro entusiasmo. Somos un pueblo alegre, de verdad. Mira, eso es lo que tiene el dominicano, que contagia la alegría a todo el que le rodea. O sea, tenemos una manera diferente de vivir la vida, la vivimos de manera feliz. En cierto punto le buscamos todo lo positivo a las cosas. Y esto es bueno porque la persona que comparte con un dominicano automáticamente se contagia de esa manera de celebrar. La vida sin importar la cosa que nos pase. Y es como dice el Ministerio de Turismo, República Dominicana lo tiene todo, todo. Todo lo tenemos allá. Para usted ser feliz y hablando de República Dominicana, reiteramos nuevamente la felicitación para todos los padres en República Dominicana. Pásenla bien, disfruten su día y gracias por ser ese ejemplo a seguir en cada familia. Bueno, muy bien, transmisión de la gran parada dominicana desde el Bronx Nueva York, esta edición del año 2019, aquí en Gran Concourse. Nosotros estamos ubicados exactamente en Gran Concourse y la calle 170 está en nuestra cabina de transmisión este año. Vamos entonces a las calles. A ver, el entusiasmo se siente. Sí, vamos a escuchar la música. Antes de, de pasar, para que ustedes puedan observar, recordamos que esta gran para Dominicana del Bronx está siendo transmitida a través de TeleUnión, Megavisión y Teleuniverso Canal 29, como también Canal América, Cable y Telenor y HMTV Canal 33. Canal hermano, de vamos a, darle, vamos a darle paso un poquito el ambiente que se está escuchando acá, la alegría que traen las carrozas Va, Vamos a... ¡Ey! Nuestros amigos de 809, Larufo a la cabeza, que siempre... Dice presente, vamos a ver en esta oportunidad. Vamos a ver. Ministro de bastante mil de los míos, personal, la gente mía, por ahí veo a mano. Continuamos esta gran cobertura del desfile. Bueno, desfiles dominicanos desde el Bronx, Nueva York. Por ahí se acerca la carroza de Canal América. Nuestro canal 1014, compañía óptimo acá en la ciudad de Nueva York. Parte del talento de nuestro canal viene en la carroza de Canal América. Usted puede pedir, si usted todavía no está recibiendo la señal de Canal América, puede pedir a su compañía de cable local que usted quiere ver a Canal América. Gracias entonces a Canal América y a Telenor y a los demás. Eh, compañías de eh, canales que están en esta gran transmisión desde el Pro Nueva York Bueno, pues vamos a ver parte de la carroza de Canal América alegría claro, que claro, tiene Claro que sí Parte del personal de Canal América Ahí está el talento Felicidades Bueno, felicidades, felicidades Ahí está el personal de Canal América 10, 14 compañía óptimo. Bueno, los compañeros, los compañeros del de talento del Canal América, bueno, no estoy en la carroza porque estoy aquí. No, no, me di cuenta, te emocionaste, me encantó la carroza del Canal América, muy dominicana, con su cana, su guira, y bonita, por supuesto no, quien estaba en tarima bonita. también. Así que felicidad a los compañeros de Canal América. Bueno, mucho entusiasmo a y Ancho de la primera gran Concourse en esta parada americana desde el Bronx, Nueva York. El periódico Diario La Prensa. Es para ver eh, la manera la creatividad y que usted puede escuchar la buena música también acompañado de las imágenes, señores. Recuerde, transmisión especial de Teleunión, Megavisión, Teleuniverso, Canal 29, Canal América, Cable Telenor y HMTV, Canal 33. Usted puede llegar a la 170 Gran Concurs para disfrutar con nosotros de esta transmisión en vivo. Telenor uniendo dos naciones nuevamente. La gente pues llegando para celebrar la dominicanidad, esa parte especial de nosotros. ...que nos hace único en el mundo entero. Bueno, bajo un radiante sol y una temperatura de unos 90 grados... ...hoy, desde la ciudad del Bronx, Nueva York... ...realizando la edición número 30... Eh, ...coincidiendo con el Día de los Padres de República Dominicana. Mucho entusiasmo, mucha alegría... ...así que felicidades a los muchachos. Pasamos ahora con el señor cónsul dominicano... ...Carlos Castillo y con el señor cónsul... ahí está nuestro compañero Roberto. Saludos para el señor cónsul. Vamos con Roberto Deris y el coso Dominicano acá en la Gran Parada desde el Bronx.